Hola mis queridos estudiantes, en este video vamos a ver lo que es la distribución normal estandarizada. Ya en el video anterior habíamos visto que la función de densidad normal es simétrica respecto a la media. Así que vamos a necesitar tabular las áreas de un, solamente un lado de la media, ya sea a la derecha o a la izquierda de un valor z, porque ya sabemos que los datos pues tienen un valor simétrico del otro lado. Entonces, como la Z es la distancia del valor respecto a la media, ¿vale? recuerden que esto se medía en unidades de valor estándar, y X es el rendimiento de algún factor que queramos evaluar y que se encuentre en riesgo, como puede ser el precio de las acciones, las tasas de interés, los tipos de cambio, etc. Entonces, siempre va a ser posible transformar esta variable aleatoria normal, que nos dice que ese x valor es igual a su media más Z desviaciones estándar, pues como Z es la variable normal estandarizada, si tenemos los otros datos, pues vamos a poder calcular el valor de Z. Y entonces Z nos va a indicar a cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor de la media y en qué dirección pero al mismo tiempo también nos va a ayudar a estandarizar los resultados, porque entonces nos va a mandar a que la curva tenga una media 0 y una desviación estándar de 1. ¿Qué implica esto? Pues que por ejemplo si tuviéramos un dato con media del 6%, pues ahora las desviaciones estándar pues, están como a un 2% de diferencia, pero si estandarizáramos esta función... Nuestra media sería 0. Y ahí ya sería más fácil interpretar cualquier resultado. Entonces la estandarización nos va a transformar las distribuciones normales en una distribución que tiene una escala común. Esa escala común la vamos a representar con n, 0,1, que significa el primer, el primer dato la media y el segundo la desviación estándar. Entonces, si evaluamos por ejemplo un z que nos dé igual a menos 1, pues eso va a significar que el resultado se va a encontrar a una desviación estándar respecto de la media en el lado izquierdo de la gráfica, dado el signo negativo, es decir, a menos una desviación estándar. Si Z fuera igual a 2, tendríamos entonces un resultado a dos desviaciones estándar de la media y en el lado derecho sería entonces más dos desviaciones estándar. En un ejemplo, si tenemos un cliente con, bueno, una entidad cuyo rendimiento promedio de los clientes es del 0.11% y una desviación estándar de 1.76 y queremos saber cuál es la probabilidad de que un cliente nos genere pérdidas del 2%, pues el valor estándar de la curva normal, que es Z, nos va a decir menos 1.2, es decir, a menos 1.2 desviaciones estándar. Ahí no terminaría el cálculo, ahí todavía no, no podemos concretar qué es lo que estamos diciendo, pero ahí es cuando buscamos una tabla de áreas de la curva normal estandarizada, buscamos ese 1.2 en valor de z, y ahí nos dice que 1.2 con 0 decimales es 11.51%. Si volvemos acá, es el mismo resultado que nos da esta función de Excel, distr.norm.stand. Abrimos paréntesis, le colocamos ahí el valor de Z, y él nos dice entonces cuál es esa probabilidad. ¿Qué significa? Que la probabilidad que el cliente genere una pérdida del 2% es del 11.51%. Ahora bien, también es posible buscar el nivel de confianza primero. Entonces, ¿qué es lo común? Que el nivel de confianza sea un 99%. A un nivel de confianza del 99% vamos a tener un valor de Z de 2.33, 2,33. Desviaciones estándar. Si tenemos un nivel de confianza o buscamos un nivel de confianza del 95%, entonces el valor de Z va a ser de 1.65. Desviaciones estándar. Entonces, para conocer el rendimiento asociado al 99% de nivel de confianza o al 99% de probabilidad si mantenemos los datos del ejercicio anterior los clientes generan un rendimiento promedio del 0,11% con una desviación estándar del 1,76% esto nos dice pues, que ese resultado sería 2,33 pero como desconocemos el valor de X despejamos la ecuación y aquí nos queda que el rendimiento sería del 4.21% con un nivel de confianza del 99%. Y eso sería todo por este video.